Qué pasada ¿eh? en auto y va sola las cámaras, tío, es increíble, ¿eh? que bien, tío. Bien, pues continuamos, continuamos con el transcurso de la competición y es el momento, le damos el turno, el paso a la final en categoría en división de honor femenina, la cual ya llevan una ronda de esta final disputada, que de momento Cataluña es la que ganó una partida por 12 a 6 y la otra quedó a empate, empate a 6, por lo tanto lleva esa ventaja de momento Cataluña en el encuentro. Les presento a los dos equipos que van a estar presentes en esta modalidad de tripletas aquí en la pista de la Liga Sport TV, el cual le presento por parte de Cataluña estarán sus jugadoras María José Díaz, María José Pilla, Elena Castillo y Virginia, Virginia Martín. Dirigidas por su técnico Patricia Rodríguez. Están haciendo la presentación de, de la OEJ. De la, de la, la final femenina de, de tripletas otra, en la Liga Sport... cuando terminen División de hacer la presentación... La ...en la pista televisada de la Liga Sport... ...pues, pues supongo que empezarán empezar la, la, la, la, las partidas. ...y Marga partida con su técnico... ...Paqui Serra. ...el árbitro que estará encargado de estar pendiente de esta partida... ...el señor Don José Fenol... Le podemos hacer palmas sí. al árbitro también. Lo que pues es que ya tenía experiencia. Claro, pero está cuidado, ¿eh? Sí, bueno ahí, muchísima a gesto, muchísima está, suerte está a ambos bien, equipos. A Cataluña y a Valencia. Disfrutar de esta final. Qué orden. Se han quitado la camiseta y se pone en el final. En Ah, sí, los chiquillos. Mira la imagen que dan de campeones. Es el problema, ¿eh? No viene. No y... Por ahí para la foto. ¡Sandra! ¡Sandra! La reserva aquí. Fotógrafo de la Federación Balear, está haciendo la foto de, de la jugadora, tanto sí. las titulares como las que supuestamente van a estar en la reserva. El gran Misty, sí señor. <risa> Misty tiene que estar en todos los sitios, ¿eh? Claro. Es una mascota. Sí, exacto. <risa> bueno. Ataca de toca el silbato y bueno, va a empezar la partida. 45 minutos y dos manos y se decide esta final femenina, individual. ¿Melanie o María. María Artacho. María y Sí. Son dos buen, buenos nombres. Mucho respeto, vemos ya Antes de empezar esta partida Melani Omar en el bolo Bueno, primera mano Distancia de juego bastante corta 6-7 metros Bueno, 7 metros, ¿eh? Sí, 7 metros, no muy lejos Y la jugadora Melanie se dispone a rimar Bueno, recordamos que Melani, campeona del mundo María Artacho, jugadora de la selección catalana ¿De qué año? ...joven promesa... ...no recuerdo bien el año... Pero, ...pero bueno, tanto ella como su madre... ...han sido campeonas del mundo. Buena primera bola... ...pasa a ser tirar María... ...a su primera... ...recordamos la importancia de las primeras bolas, ¿eh? Bueno, se dispone a tirar María Artacho... ...buena muy buena bola de Melanie... ¡Oh! Marcha atrás. Marcha atrás. Bola, <ríe> increíble, ¿eh? Sí. Tiene un buen gesto, ¿eh? Lo hemos hablado, ¿eh? Tiene un También buen gesto de atrás. muñeca, ¿eh? <ríe> Peligro. Esos gestos son peligrosos. Y sigue Ah, bien, bien, bien. Eh, una muñeca bastante particular, Melanie porque suelta la bola un poquito de lado y cuando llega la bola, gira como que... Hace la rotación. Sí, eh, gira sobre ella misma la bola. Sí. Bueno, a continuación, al tiro, Mario Tacho. Ahí, rosa la bola. Una bola que estaba bien tirada, ¿eh? Se ha dejado un poco de sitio para poder ganarlo. ¿Sí? Exacto. Pero no mucho, ¿eh? Es no. un punto que todavía es duro. Sí. Avanta la bola. Y lo gana, creo. Puede ser. Sí. Sí. Tira a Melanie ah. un buen gesto, ¿eh? Merani. Ay, justo, pa, justo al lado, ¿eh? Sí. Bueno, pues empieza con bueno, un punto la jugadora catalana, 1-0. Exactamente, Merani cuando, cuando tira, ¿eh? come la bola con los ojos, ¿eh? Se la está mirando. Sí, la, tiene un estilo muy, muy, muy peculiar, pero luego también tiene un buen brazo, ¿eh? Tira bien el brazo para sí, atrás y... Tiene mucha facilidad para tirar también. Eso. Mucha calidad. Eh. Paul. En este individual sí. Sí. Ya se ha visto en la primera mano. Ahora, importante apretar a la primera bola. Hemos visto que esa parte. Corren las bolas. Sí, esa parte de la, de la pista es bastante difícil. Cuidado a no tener sorpresas. Ah, ¿ves? ¿Ves? Le ha corrido. <ríe> cuesta abajo, es la primera bola que juegan. Todavía no... Es que la juego natural como, como si fuera plana la bola. Sí, le ha faltado altura y un poco de aguante. Bueno, pues sale con una bola fea detrás, a un metro. que se puede perder. Sí, sí, jugando para abajo todo es posible, claro, en cuanto no juegues bien Incluso, incluso la porque esa parte de la pista es más dura Sí, exacto Mira lo que hablábamos, la botó mal y la bola ah, corre ¿eh? qué, qué, qué gato negro soy, sí, <ríe> me la voy ley. A callar mejor Sí, sí, sí, somos unos gafes vuelva a jugar su segunda bola, Intentar... recuperar sí. y conseguir ganar el punto. Otra vez, fíjate. Madre mía. ¡Uf! No creo que ni, ni entiende por qué. No, no, no. su bola no está mal jugada. Las bolas, como no las piques bien para abajo, andan como, como misiles, vamos, salen misiles. Tienes que jugar la bola muy alta o muy aguantada para que... Y, y en un pique donde esté bueno, claro, también. Es complicado mirar a levantar más, seguro. Sí. Se va también. Bien, no, o está sea, bien. La va más altura, la bola frena más. Vamos a hablar un minuto de, de las bolas. Porque veo que en esta pista, donde hay piedras, puede tener una importancia... Bueno, puede tener una importancia una bola. Y hemos visto, pues, creo que María Otacho está jugando con... Bola de obut, RSS, una bola de carbono bastante blanda vamos a ver que al tiro en general esa bola es muy buena, se queda bastante ha hecho palé y creo que tiene, tiene dos. dos, sí sí bien tirado ¿eh? y y tenemos del otro lado eh, Melani Melanie, que ella juega con una bola de MS que es la IT. IT que tiene una particularidad, o sea es una bola que es también semi blanda bastante blanda, pero lo que pasa es que es una bola que tiene como... Eh, su, su bronceado, de su película negra, como cuando compramos una bola nueva, que se queda muchísimo más tiempo. Es, es como que, sí, eh, sirve para tener un tato muy, muy liso y a veces en pistas así puede hacer que una bola escupe un poquito. Oh, sí, esto, sí, sí, sí. Muy técnico los detalles, Paul. Se nota que te gustan mucho las bolas y que sí, eres hombre, vendedor es que, de bolas es también. Que, es que las vendo, es normal. <ríe> eres que... muy comercial, muy comercial. Eres muy comercial. Los que quieren, eh. ¿Eh? Pero podéis, comprar cualquier juego de bola. podéis contactar con Paul. Él os asesorará bien, seguro. Bueno, pues 4-0 para la jugadora catalana. Sí, ahora hemos dicho una partida que promete mucho porque de un lado tenemos a Medalli que. Campeona es del jugadora... mundo. De experiencia que tiene los títulos que tiene el palmarés pero María Artacho, pero... cuidado, sí. eh y cuidado. Y Altocha, Orta... Orta... Artacho, Artacho, Artacho. Artacho sí que pues ella tiene como mucha calidad que, la juventud y, y la calidad, y, eh. y la calidad de tiene un gesto muy natural, eh, para tirar y para rimar en búsqueda de, de, de, de palmarés solo le falta eso porque de momento está jugando bien en esa partida eh. sí, le rompe un eh, le picado un poco mal Sí, y Va, se le ha ido detrás, detrás. Menadí de la selección Balear Tiene que no. aprovechar Un bolo que está más o menos a 7 metros, 8 metros. metros Sí, 8 metros, ahora juega un poco más largo, claro Va ganando 4-0, ha cogido ventaja, no quiere jugar a corto, normal 8 metros, muy inteligente sí. Es que la petanca, Mendy... Jugar bien es importante, pero vamos a decir que es 70% de mental. ¿eh? Eh, sí. Hay que, hay que ser muy, muy, muy fuerte de nervios y hay que pensar para la estrategia. Es muy importante. Buena bola de, de Baleares, de Melagui. <coughs> Manda el tiro, María. No, tira un poco corto y la roza, sí. nada más dicho también esas pistas después de un día y medio de, de competición se ponen un poquito blandas sí. eh, más polvo y entonces pues cuando caes un poquito delante pues la bola rebota porque hay muchísima demasiada arena eso es pero abajo animando hay sorpresas ay, ay, hay, hay. hay piedras, no piedras corto. cuando jugamos mucho las piedras salen de abajo y bueno la sí. pista no es fácil no además eh... Este, de, de, de, es pues de, de felicitar a la organización porque, bueno, esto era un descampado tipo dunas, porque estamos muy próximos al mar y esto eran como dunas. Y, bueno, la verdad es que han hecho un trabajo extraordinario con los terrenos de juego porque, porque se han quedado bastante bien para lo que, como estaban, claro. Entonces... Eh, de ser un bancal y de ser dunas eh, han conseguido hacer un, unos terrenos de juego que son difíciles y, pero para la práctica de la petanca es tan genial ¿Sabes a qué, me hacen pensar, a qué pistas más en pensar? No. A las pistas de antiguamente, antes que cuando el, prim, el primer año que llegué yo, o sea, hace dos años a las pistas del BG Petanca Club Ah, sí, sí, sí, muy parecidas sí. ahora no hay audio grava, pero el BG Petanca Club tenía ese tipo de pista antes y bueno, justamente el PGN Club organiza en Elda eh, un torneo la semana, que, el fin de que viene, un torneo, bueno, un, un Open, un ¿no? Open, sí, internacional, en Ciudad de Alicante, ¿sí? que se juega ahí en Elda. Y como siempre, pues tenemos en general una buena organización, sí. muy buen nivel, vamos a tener jugadores que nos vienen de Francia, internacionales, sí, sí, Soy sí, Maga también viene. Soy Maga, un muy buen jugador que ha perdido en cuarto final de la Marcinesa, que juega... En la selección de Costa de Iguaria, ¿se dice? Sí, sí, Costa de Marfil, sí, se dice sí, en español, perdón, Costa de Marfil. Cotiguán. Cotiguán, voilà. Costa de Marfil. Un jugador, un canoñero espectacular, iba a venir para la ocasión y ya había venido una vez. Y bueno, solo recordamos que tenéis este... Este Open, la semana que viene, el fin de que viene, sí. creo que aún estáis a tiempo de apuntaros. Sí, aún todavía están a tiempo, sí, la verdad es que sí. Va a ser un muy buen Open, invitamos a todos los jugadores españoles y, bueno, y, y de fuera de España a que vengan a participen en el Open porque, bueno, es un torneo muy bueno en parejas y, nada, ahí estaremos. Sí, vamos a decir que es el club eh, fuerte de la Comunidad Valenciana ahora. Eh. Sí, Vergel. Bueno, 3-4 ha aprovechado de la mano Melania. ¿Lani? Sí, Melania Me sí ha salido con una bola muy mala y la segunda María ha puesto una bola regular y ahora lo ha ganado. Va a tirar María sí, Artacho sí, al sí. tiro. Ofensiva, ¿eh? Sí, sí, va al ataque. No, algunas jugadoras hubieran arrimado en, en un punto así, pero ella ataca y hace casquete. Ahí casquete. Y Bien tirado en la barriga. Eh. Un poquito las... desesperada, pero bueno, no hay que perder el ánimo, de momento está tirando bastante bien. Y... Es que ha tirado para arriba, se ha quedado un poco corte, no las ha movido y ahora ha tirado más encima y le sí. ha hecho la casquete. Eso seguramente puede ser porque de este lado baja. Sí. Y a lo mejor... Les cuesta abajo, eh, sí, sí, sí. Subiendo si hubiera hecho caro. Eso, eso es. <risa> es. Cuando vas al tiro, tirar cuesta arriba y cuesta abajo, ahora para sí, pase, eh. Vale. ha metido marcha atrás. Bueno. Eh, jugador muy ofensiva, ¿eh? porque muchísimas hubieran arrimado para intentar tirar la última bola, sí. buscan buscando el fallo. qué salida de mano podemos ver a la repetición. ¿no? Muy buen gesto. ¿eh? El gesto muy natural, tío. Muy brazo-muñeca, perfecto. Lo muy natural. Lo hemos visto, se ha, ha cachado en el roble un poquito, porque la ha visto pegada seguramente cuando un tirador está en el roble y se acacha es que en general le va a dar marcha atrás le, le va a dar un, un barrigazo sí. <risa> o la salta pero no, si así no... es pues nada, ya se ha igualado la eliminatoria 4 a 4 ya. y nada buena partida Sí. había cogido ventaja la jugada la catalana pero rápidamente la ha recuperado la ex del mundo No sé si se puede decir ex campeona del mundo Sí, porque el título siempre lo tiene, ¿verdad, Paul? Sí Aunque ya sí. no sea en el año pasado, pero pero siempre lo tiene, siempre, claro Siempre serás una campeona Eso es Ahora <risa> dime Bola importante, la primera Manta la bola y vuelve en el bolo Muy buen punto, ¿eh? Es increíble esa rotación que tiene la juega de, de la derecha, siempre de la derecha. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, porque su bola vuelve. Bueno, vamos a decir que es un gesto un poquito que sale del natural, pero justamente eh, ella sí. lo ha conservado y puede ser una, una ventaja. Sí, se ha y acostumbrado a, y, y María al tiro, ¿eh? Otra vez. Uy, oh, ha corto. Muy bien la bola, eh. ha, ha caído un pelín corto. 15, 15, 15, 15, 15, y la ha saltado. Y ha saltado la bola. Bueno. Distancia de juego ahora hay 8 metros, parece, siete, sí, 7 metros y medio, 8 metros casi, y cuesta arriba. Aunque sea su, su punto fuerte, eh, yo haría porque la verdad es que va a tirar, tirando, sigue tirando, eh. Pero aunque tira muy bien, ahora hay que hacer tirar un poquito Melani, que no ha tirado mucho. Sí. Y ha fallado un poquito a primera mano. Creo que la clave de esta partida sería hacer tirar Melanie para, para María, pero bueno. Sí, lo que pasa es que yo pienso que ella tiene el chip de tiro, ¿eh? <ríe> Se nota que es tiradora, ¿eh? Claro, no, no. Bueno. Sí, sí, hay que hacer el juego, está claro. En el mano a mano eh, hay, hay que ser completo. Ah, claro. Muy bien jugado otra está, vez. Está animando súper bien. Merani, hay Melani, hay que intentar hacerla tirar lo más posible porque si sigue arrimando, está usando barría y Va a tirar, ¿eh? No se va a cortar, ¿eh? Va a tirar otra vez, ¿eh? Por si se hace tirando. caro. Pero es peligroso, tiene también la bola sí, detrás. Sí, sí, Puede sí, hacer hasta cosa? tres. Ah, sí, bien claro, tirado. Es que, que tiene un tiro? O sea, sí, bueno, sí. Ahora tira para dos, Melani. Vamos a ver si se va a lanzar al tiro. O va a arrimar, tira para rimar dos. Y un punto. Claro. Normalmente debería de tirar, porque tirando si tira bien puede hacer hasta tres Y arrimando solo va a hacer uno Y si falla pierde uno nada más, no pasa nada, no es grave Normalmente debería de tirar, no, es, el juego, es el juego Está muy lejos, eh Sí, pero bueno, son ver. grandes jugadoras, eh Puede hacerlo, eh. puede pegar, va, a tirar, va eh. a tirar, es lo normal Vamos a decir que hay la seguridad y, y el intento de hacer tres puntos Ah, uno para la jugadora catalana Eso es Pero sí, yo creo que ha hecho el juego bien Porque merece la pena, ¿eh? si pega bien Y se queda en la pista, C3 estaba largo Está claro, pero bueno, son jugadoras que Sí, eso es De esta manera falla, no pasa nada Está 5-4, estás igualado Merecía la pena intentarlo Ha fallado 5-4 para la jugadora catalana Bueno, y ahora el boliche se va más más largo, un poco más largo, casi pegado a la raya y cuesta abajo. ¿eh? Ahora hay más, más dificultad todavía porque el, el boliche ha quedado justo prácticamente al lado de la línea de terreno prohibido y jugando cuesta abajo que, que las bolas se controlan menos, vamos a ver. Ah, bien jugado, eh. Juega una bola levantada con mucha muñeca y la ha frenado casi en nada, eh. Muy buena bola, eh. Sí. Bueno, jugar Melanie, su bola. Ah, corto, mal, mal, mal picado y se la ha quedado clavada Justo al momento acabo de acabo de llamarme un, un ex mundialista de, de Bélgica que se llama Jean-Marie de, de Witt y pues me acaba de, de, de llamar para, para jugar la semana que viene justamente en el Open de de Delta, entonces vamos a hacer lo mejor posible y, ah, muy y aquí bien no, sobre todo. Muy bien, muy bien. Bello bueno, equipo internacional, bueno, un francés. In, bello, no sé, internacional seguro. Seguro, claro. Zona <ríe> franco-belga. Claro. Pero he hecho siete, siete ocho veces eh, los mundiales eh, y ha perdido en octavos y en cuarto, creo. Ah. Y... Así que no es mal jugador. No, cual. no, claro que no. <ríe> seguro. Tú tampoco, ¿eh? Bueno, me voy a intentar hacer lo que puedo. <ríe> aunque, aunque soy tu amigo, pero bueno. <ríe> Bueno, al tiro, la catalana, joven, ofensiva, vale, muy bien tirado. Ahí se queda ha quedado dentro, eh, al lado de la raya, él. Tira mucho con la muñeca y la bola no sube mucho. No, no, no. no tiene mucha parabola, pero increíble. La bola sí, sí, no, tiene. no, pero la saca la bola de muñeca total, tío, muy bien, ¿eh? Qué edad tiene. Un gesto muy natural, pues no lo sé. Pero no será muy mayor <ríe> Tendrá 20 años, quizás ¿No? Yo me he mojado mucho, ¿eh? he dicho 20 años, igual <ríe> Igual tiene 15, <ríe> no sé Porque aparte, no sé Es joven Sí, no, no pone María Tacho Sánchez Lo pone Bueno, pues ha ganado otra vez de manera espectacular el punto Menani. Tenemos una partida muy Muy apretada. Sí, tira... porque un gran punto, ¿eh? No era sí. fácil, ¿eh? de ganar. Eh. Para María, para... Uy, oh, ay, ay, ay, justo al tirado. lado, ¿eh? Qué pena. Urala. Lo ha tirado bien, ¿eh? Sí, sí, lo ha tirado muy bien, ¿eh? justo al lado ¿eh? pero claro el mérito también sí. es de Melanie porque ganar ese punto no era nada fácil ¿eh? sí, porque podía haberlo perdido fácilmente de los dos sí, al lado de la pista justo al lado de la línea de la línea y cuesta para abajo ¿eh? y encima tenía dos puntos maría que eran bastante buenos sí sí sí el caro el palé y luego el otro no era fácil no estaban a 70 más o menos de polo bueno Melanie que decide jugar bastante corto pero bueno, máxima igualdad, 5-5, ¿eh? boliche corto, muy corto, 7 metros, no llega. Y, y bueno, a ver la primera bola de Melanie, a ver ¿Sí? cómo sale. Bueno, una bola que está... 70 centímetros de del el bolo no es mala. Buena bola, sí. Vamos a ver si va a atacar o si va a intentar hacer tirar. Que para <coughs> mí sería la clave, porque. Pues parece que no, ¿eh? ¿No? Porque se agacha. Muy bien, va, va para, sí. para mí es el juego. Sí, es posible, porque tirar en ese terreno, que está corto, pero es mucho sí, tiro. Sí. Si no le das un barigazo, la bola no va muy bien. Jugado. Fíjate qué muñeca tiene, ¿eh? Impresionante. ¿eh? Levanta la bola casi a la altura del bolo. Y... No, pero es como saca la bola de la mano, ¿eh? la, sí, la, sí, sí. La, la aceleración que tiene con la muñeca. ¿eh? Juega de muñeca totalmente. ¿eh? Muy, muy bien. ¿eh? Al tiro, Melani. Esta hora ha fallado, pero una campeona así se puede despertar a cada momento. Pero que hemos dicho, una bola que está bien tirada y... Y no la, la mueves. ¿Tiras un pelín corto no la mueves? Sí. ¿Qué está subiendo también? A lo mejor bajando la pegas. Sí, es posible. ¿eh? Subiendo cuesta más, claro. Va a tirar de nuevo. Intentas romper un punto, hacer un carol, ¿por qué no? Hay el bolo delante. Otra Otro roce. No. Pues, bueno, pues nada, bueno, oportunidad para... Tiene que disfrutar de, de esa ocasión. Sí, para intentar sumar puntos. Porque ahora ya no son bolas, ahora ya son puntos Hay que aprovechar esta partida Que está apretada Y tres puntos le vendría muy muy bien Muy bien jugado Sí. Fíjate, es va un pelín fuerte Pero como sí, le van. mete tanta muñeca Frena sí, rápido ¿eh? Pero es que, es que encima eh, Además de ganarlo Además de ganar el punto Juega con mucha seguridad Porque juega después de la bola de delante O sea que no puede entrar no puede tocarla va con muchísima seguridad sí sí no pero es que es lo que te digo tío es que frena las bolas muy rápido porque juega mucho de muñeca y las bolas frena muy rápido de hecho no cogen tampoco ni mucha altura pero con la muñeca le sobra otra vez ah, mira mira mira fíjate cómo frena ¿eh? te lo, te das cuenta ¿eh? sí, sí, sí. el golpe de muñeca como la frena rápido eso y una bola bastante blanda que ayuda un poquito a sí. amortiguar todo. la, la rsc pues claro todo influye todo bueno, pues ha hecho tres puntos, a distancia un puntos. poco, ¿eh? 8-5 Ocho, Ocho, para cinco. Catalana Ah, pues sabía aprovechar el hueco que le han hecho es La sabía aprovechar la ocasión De momento aprovechan de las manos que tienen, ¿eh? Eh, Antes, eh, pues Melanie ha hecho tres puntos Ahora que María tiene la mano, hace tres puntos de nuevo Y ahora jugaba un poquito más largo el boliche, casi 8 metros y cuesta va, y cuesta para abajo, 8 metros cuesta para abajo, en normal va ganando 8-5. Es mejor no jugar muy corto. Sí. Y a ver cómo sale su primera bola, es importante. Vamos a ver, primera bola. para acostumbrarse a arrimando bajando claro es que es el problema de jugar con tanta muñeca que como no le das altura a las bolas eh, para sobre todo cuesta para abajo sí. aunque le metas mucha muñeca pero la bola te tienda a en andar y encima si la bota un poco así duro sí. mira dónde se la, la ha ido entiendo porque juego igual tengo con sí. mucha muñeca y no levanto tanto eso yo no, yo al revés, no tengo tanta muñeca y juego con más altura, normalmente, pero claro, cada uno es su manera de jugar Eso es, y dependiendo de la pista, pues te va a ir mejor Eso bueno, es, o no, claro Lo mejor es hacer los dos Sí, claro, eso Entonces... es, eso es Muy bien jugado Bueno, va a ser tirar, eh... bueno, María va a intentar pegar dos veces, va a intentar, pues, romper lo máximo del punto Si no se queda en pista con esa, pues tendrá que animar bien la última, esperando hace tirar pues Dani. Oh, otra, otra, vez, vez a, otra vez a, a, a la, la oreja la eh. a, secas, a la oreja bueno, muy importante para ella de ganar el punto ahora si, sí, lo bueno de pillarla un poco así la oreja y moverla es que ahora tiene un poco de sitio para poder ganarlo pero es eh, eh, fundamental que lo gane Bien jugado, ¿eh? Ahora se sí ha jugado bien. Hago en el punto María. Iba a mandar al tiro. Distanciado de 8 metros, más o menos. Importante. Ay, justo al lado, ¿eh? Esa bola. Ah, Caro Seco caro oh. Ahí se muestra el título, ¿eh? Campeón muy del bien, mundo. ¿eh? <ríe> fallo era 9-5, hace Caro 8-6. Está en partida. Dos puntos. Ah, no, 8-7. No, 8-7, sí. Llevan... Sí. ¿sí? Eso. 10. Equivocado. Llevan fallo, 6, fallo, fallo a 6. Había fallado la primera bola. 5 y 2-7. 8-5 y 2-7. Y distancia de juego largo, eh. Se. se claro? eh, el respeto. El respeto está ahí porque, claro, van al 8-7 y ahora el respeto de tirar el bolo largo porque no se fía tampoco de la jugada de la catalana en juego corto. 8-7 es un partidón, ¿eh? Ah, claro. ¿Hay cargos, pegan dos veces a la, a por mano o es un sí, buen nivel? sí, sí, sí. 8-7, boliche largo, sale con una bola sí. delante, ah. ladeada un poco, a 60. a 60, bueno. Buena bola. Sí. Buena bola, bola campana, que ni se tira ni se gana. Sí, o, campa, o, o, o palangana, <ríe> como ah, quieras, sí, campana o palangana. En francés una bastarda. Bastarda, sí, bastarda. también. Sí. Una bola tram, trampa. Trampa, ¿Sí es? eso. Pero bueno, yo creo que no, no para la jugada la catalana lo tiene claro, que tiene que ganarlo. <ríe> no, no no va a tirar. No. Está claro que no. Es importante. Sí. Ha solo una bola de momento en ha hecho caro, pero... Sí, pero solo era solo muy buena. importante, ¿eh? porque de sí, fallar sí, sí. a pegar, eh, estaba ahí en partida o no. ¿eh? Que al pegarla y hacerle caros... Sí, sí, está claro. Para la, la catalana. Pero que era muy importante, porque claro, de ir 8-5, si falla 9-5 y si pegando están 8-7, está en partida y bueno... Le mete más presión a, a su. A, si hubiera fallado, hubiera sido un golpe para ella. María ha perdido el punto, ahora tiene que ganarlo absolutamente. Para no dejar ventaja importante en esa mano. Oye, oh, Juega la bola bastante delante, está subiendo la, la pista y juega no sé, dos metros delante del bolo. Estoy segurísimo que con su muñeca, se levantará, si juega la bola un pelín más largo, más larga, pues gana el punto. Pero también, si no tocara, si no choca la, la bola de Melanie, ganar el Si sí, hubiera ganado, sí. Lo que pasa es que claro, estaba ahí delante y. Vamos a ver, su tercera bola, ¿eh? es vital que lo gane. Ah, sí. Si no. Ahí a ser tirar Melanie. Sí. no dejarle. Pues la oportunidad de, de, de solo arrimar y de, y de sumar. O va mejor. Ah, sí. Muy bien, bien jugado. Bueno, igual que era mano antes, Melani eh, tiene dos bolas para puntuar al tiro. Vamos a ver si va a aprovechar con la primera bola esa vez. Vamos a ver cómo tira ahora. Está largo, ¿eh? hay nueve metros, ¿eh? Ah, tira y no la mueve, corta. Está a nueve metros y cuesta arriba, eh. Sí. Bueno, pues igual que la mano antes tiene que moverla ahora para puntuar. Muy importante porque para la confianza y para que Mariano lo no pontué en una bola así que tenía dos bolas de ventaja. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Se ha pegado ay, ay. la suya, madre mía. Puh, la ha dejado tres. Su bola, que está al azote, casi imposible de tirarla si lo quiere. Madre mía. Y, y... madre mía. Ha hecho tres puntos, ¿Tres puntos para la, la, la jugadora catalana, fíjate. Se ha quedado muy corta, ¿eh? no, no, no es normal que haya tirado ah, tan hay, corto. ¿no? Ha que la pulsera le ha molestado, creo que se ha agarrado la, la pulsera al momento de tirar Sí. y se la ha quitado. Qué, qué pena, porque fíjate, de, de, de poder haber pasado en el marcador a, a darle tres puntos a la jugadora catalana ha sido un poco grave, yo, yo, yo, ¿no? yo, yo, yo, yo. dirían sí, en Francia, sí, ¿no? sí, un sí, poco sí. grave. Muy grave. sí. Eso es una cosa que... No de hecho, este. la cara de Melani lo dice todo, ¿eh? sí. ahora mismo de preocupación por el tiro. Enfócala a ella. La cara de preocupación se ha quedado atrás, seria. Sí, se ha quedado detrás de, de del roble. Y bueno, estará pensando en, en asimilar el golpe tan duro que ha tenido de, de tirar mal y dejarle tres puntos a la jugadora catalana. Pero bueno, ella es una campeona, ¿eh? Puede... Puede... Bueno, lo que pasa es que, fíjate, encima... Entonces, sí, disfruta, disfruta y aprovecha de la situación y... Eso. y apoya. Sí, porque ha salido con un punto embolichado, ¿eh? Lo voy a obligar a tirar encima, ¿eh? Bueno, y ahora con el C7, bueno, eh, era una mano totalmente desesperada, ¿eh? Sí. Entonces, hasta... lo, que es, lo que es la petanca. Sí, es la petanca. Eso. Bueno, ahora tiene que sacar la mentalidad de campeona. Ah, y bien. bien Muy así, bien. vale su bola se ha quedado en pista, creo. Muy bien, Melanie Porque no, no, no es fácil, ¿eh? Cuando tiras una bola así tan mal y le dejas tres al contrario, uf, volver a tirar encima una bola en que no tienes más remedio que tirar, y pegar y quedarte en pista. Sí, pero esta aún está un poco… Sí, está dolida, es normal, ¿eh? Es sí. que ha sido duro, ¿eh? Porque tú fíjate, es que era para pasarle y sin embargo le ha dado tres. <risa> Intenta, creo, a lo mejor enfocándose de nuevo en la partida. Intentar no perder la calma. Sí. Se concentra y la concentración, exactamente. Sí. La concentración no perderla. Y, y sigue atacando, ¿eh? Es María Tacho aprovecha, eh? Esta, esta chica, ¿eh? La va a hacer volver a tirar, ¿eh? Obligado, además. Ah, y pega y se queda otra vez, ¿eh? Ah, se le ha ido, se le ha ido nula al final. Ha corrido, pues está bola, abajo. ¿Se ha ido de la pista? Creo, sí, pero. Se ha ido. Pero tiene el punto, ha pegado dos veces, el vuelo está bastante largo encima y, bueno, muy buena reacción de la, la ex campeona del mundo. Sí, muy buena reacción, tú lo has dicho. Ahí se nota en eh, los títulos eh, muchas veces, eh, porque en cualquier otro jugador a lo mejor se hubiera hundido y ella ha sido capaz de reaccionar, eh, de pegar de momento dos bolas, ya no puede perder en esta sí, mano. Se me hace pensar a finir su show? A su show. Sí. Sí. Hace una, mala, una, una mano mala y luego, y luego tras, te hace dos caros. Y, pam, pam, y no entiendes de dónde viene este hombre. Eso. Tiene una sangre de serpiente increíble. <risas> una sangre fría que. Bah. Sangre de serpiente, está bien eso. Bueno, pues en este momento está, asistimos a una, una mano. Perfecta, tres bolones en el, tres bolas en el bolo, dos bolas pegadas y ahora bola muy muy importante para Melanin Tira para el punto, 11-7 Condiciona el resto de esta partida ay ay ay. ay ay ay, ha tenido un poco de suerte porque ha fallado y se ha llevado el bolo y creo que ha marcado uno ¿eh? Puede ser. Ha tenido un poco de suerte porque se ha ladeado, ha pedido disculpas muy deportivamente además la suerte del campeón. Sí, <risa> sí claro, es verdad. ¿eh? Bueno, eh, vamos a decir que ha tirado del buen lado. ¿eh? Sí, eso. Se ha ido un poco de lápiz al bolo y bueno, ha marcado uno. ¿eh? Pues le sí, ha valido. Un día, justamente, Philip Suso estaba diciendo: Bueno, porque es un hombre que tiene muchísima suerte siempre. Sí, siempre con el bolo. Siempre, con y, y con todo, y, no solo con el bolo. Y alguien, y alguien le ha hecho el comentario un día: ¿Pero cómo haces para tener la suerte así siempre? Y ahora ha contestado, ya verás, cuando habrás jugado 10 años con Cristian Fasino, ah, claro. aprenderás a tirar solo, solo del lado del bolo, siempre. Ha tenido buenos maestros, Guasén Fasino. hostia, Ha tenido buenos maestros su show, sí. Bueno, pues nada, la partida 11-8, ¿Sí? ha tirado el polo Melanie 8 metros, cuesta arriba y ha salido con un bolón, ¿eh? O sea que vamos a ver María cómo responde. Bueno, al tiro María... Falla. Fíjate, con los tres bolones que se ha jugado María también, ¿eh? Y claro, el golpe de suerte del fallo de Melanie y llevarse el bolo y marcar uno... Y, y claro, y ahora sigue atacando Es que ahí te das cuenta también la calidad que tienen, ¿eh? Porque... Hay que tirar de nuevo esa bola Claro Es casi... Es este punto ay. ay, ay, ay Al y lado justo recto al bolo, no, no lo ha tocado ¿Ves? Sí así Su técnico claro, la anima la A la joven María importante para ella intentar pegarse, ganar el punto o pegarse a la bola para molestar lo más posible Sí, que no le hagan tres puntos o lo, por lo menos lo menos posible o que se le cueste hacer tres puntos pero está bien eh, la técnico como la anima, eh, porque falla dos veces y está ahí detrás y la anima y muy bien eh, también por la técnico bueno también es otra campeona, no sé si tú la conoces a Miriam, no. que es la técnico pero bueno, es una grandísima jugadora de toda la vida también y, y bueno, ella sabe que lo difícil que es estar ahí en una pista Porque ella ha sido campeona de España, ha jugado también Y, y bueno oh, Fantástico, Qué y bueno. Mira. lo ha hecho, ha hecho lo que, lo que tenía que hacer Y nada, y ha ganado el punto, ¿eh? es lo que te digo, ¿eh? los ánimos de la sí, técnico sí, Importante eh, para... Melanie está guardando su, su calma y vamos a ver... Si consigue aprovechar la suerte que ha ido, tenido en la última mano Uy, esa estaba bien tirada, ¿no? Sí, la ha saltado Pero fíjate, ahora va a tirar y es peligroso Porque si pega la suya sola y ha se van las dos, ha, ha perdido, perdido. Si, si, No, si so, sobre todo si se va el bolo También, se va el bolo de trazo, ¿También? De, de también Pero yo pienso que aún así va a tirar, ¿eh? Porque, sí, eso es obvio. O sea, porque... A ver si toque y hace uno, pero no sé Lo está pensando mucho, pues no sabe lo que hacer Pero sí, va a tirar, va a tirar ahí eh, gesto de campeona también, ¿eh? Ah, oh, y le ha saltado justa, ¿eh? No entiende. Fíjate, le ha saltado justa, ha tirado el pie y la voz pues, le ha saltado, ¿eh? Pero gesto de campeona, ¿eh? Tira, ¿eh? No nos ha puesto a rimar, ¿eh? No tiene miedo a perder. Bueno, pues punto para la jugadora catalana: 12-8. Bueno, pues 12-8 en esta final femenino para la Federación Catala Catalana. Y ahora Boliche no muy largo, se le ha quedado un pelín corto, yo creo que lo querría tirar un poco más lejos, pero bueno, se le ha quedado a 7 metros y medio, no llega. No le va mal porque tiene dificultades a tirar de, de momento un poquito... Melanie. Melanie. así que bueno, ella se lo pone a su... A su mano. En su confort. Sí. 12-8. A ver cómo sale la bola. Boliche 7 metros. Un poco corta. Una bola que está un metro delante. Sí. Luego... Pero en este terreno, cuando cuesta abajo, pues bueno, veremos a ver. Su técnico le dice que es buena, con su experiencia, pues podemos sí. confiar en ella. Así. Miriam, Miriam sabe lo que dice, ¿eh? <ríe> Muy importante la labor del técnico, ¿eh? A veces... Están infravalorados porque están ahí en el banquillo Y nada, pero muy es muy importante Yo lo eh. considero como un jugador Sí, sí, sí, sí, un verdadero técnico Te puede ayudar a ganar una partida eh. Hostia, sí, ganar una, eh, sí, una partida Sí, yo lo he visto eh, en jugadores de alto nivel Con Charlotte, por ejemplo, Charlotte pues, dado. lo hemos visto con los juveniles con Antes, el, el eh, uso pues, ha, ha, ha hecho que Haciendo una formación como lo ha hecho Pues que ganen los, los chiquillos Porque tienen, vamos a decir que este equipo de juveniles de la, de la Federación Valenciana es una fuerza de la naturaleza, vamos a decir. Son muy, muy fuertes, pero eh, como... ¡Guau! Eh, como, claro, wow, caro, caro, caro, de, caro de María! De María. Oh. Vamos a decir que creo que pueden eh, volverse locos rápidos. Son, son, sí. son jóvenes y hay que... Jóvenes con demasiada dinamita en el cuerpo y... Hay que metrizarlo y lo ha hecho súper bien. Esa, esa energía que tienen hay que dosificarla bien sí. y Suso lo hace perfecto para eso, es, es el aquí, mejor. Aquí el rol de, de un buen técnico. Eso. Melania para intentar ganar. De nuevo este punto lo hace Hola, lo fíjate, ¿eh? después del carro lo vuelve a ganar, ¿eh? impresionante. ¿eh? Bueno, importantísimo para María ahora seguir apretando, si pega la bola pues Melani tendrá la bola para no perder. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a verme María si consigue sí. pegar posición de pies perfecta también eh sí, sí, y, clasos, y gesto natural muy bien eh Uy, oh, la, la salta pica, justa la sí la salta eh, justa era soplada, ¿eh? sí <ríe> claro como... sí porque si la pega le ponen un compromiso eh sí. tener que ganar el punto ¿eh? del caro y el otro también pero sobre todo el del caro que era el 13. Ahora diferente, porque si ponen los dos son 12 10 y es otra partida. ahí se la ha ido. Mm, sí. Si pega hubiera ganado, ¿eh? Si no se hubiera movido nada. Bueno, nuevo 12, tampoco está... No, no, está ahí, está ahí, está ahí, ¿eh? Sí, sí, sí, está sí. ahí. Todavía no ha tocado tampoco el silbato ni nada, ¿eh? O sea que tienen, pueden seguir la partida, ¿eh? Está 13. Distancia de juego, 7 oh, metros, no llega, ¿eh? Sí, 7 metros. 7 sí, metros. metros con el único ojo cuesta arriba ahora. Bueno, mano decisiva. 12-9 y sale con un bolón. Una mano de ataque para María. Seguro, ¿eh? Bien seguro. Sí. Al tiro María... Ay. Ha tirado mal Un poco corto y la ladeado parece también Y ahora ya no deciden a tirar más Sino a rimar, claro lleva nueve Sí, ahora tiene pero un dos Oh, qué bien jugado, eh Qué bien jugado, eh pues ahora vemos la presión de los dos lados, la presión de, de Melanie que se dice estoy volviendo, tengo que seguir apretando y la presión de, de María que se dice bueno no, no me tiene que escapar esta partida, solo tengo que hacer un punto más. ¡Oh! oh, oh, oh marcha atrás. <ríe> Eso una campeona cuando ah. se acerca de, de, del, del marcador, cuidado. Sí. Porque ahora si hace tres puntos, si pega la última Melanie, pues hará 12-12 Vale, importante ganarla para poner la máxima presión en los hombros de Meraní. Lo peor sería que lo, lo pierda y que deje un tiro para dos. Ahí. Hola. Se le ha ido, ha cortado, ha cortado, ha cortado, tiene un punto solo. ¿Tiraba? Sí, cada claro, tirando puedes hacer tres, arrimando solo dos Claro, si arrimas enfrente del bolo, picas un poco, un poco sí. el bolo, coges el bolo, le das un punto detrás Sí, crash, sí, no, no va a tirar, va a tirar tirando, no hay Eso es, va a tirar Lo que hace... Y otro oh, caro, yeah, yeah, yeah, caro yeah, marcha 12-12, yeah, yeah, yeah. ¡bu! <ríe> un patinete Eso, Se la patineta. Qué, bien, no es patineta qué bien ha tirado dos veces Bueno, máxima... Máxima igualdad, 12-12, espectacular los tiros, como tiran las féminas, <ríe> se nota lo gran campeonas que son. <ríe> y bueno, 12-12, distancia de juego, eh, ahora hay 8 metros, cuesta abajo. Son las campeonas. Sí, son las campeonas. Sí, porque el gesto es duro, ¿eh? lo que han hecho. ¿eh? No, pero has visto, toda la partida no ha tirado muy muy bien. Y, y a la mano que hay que hacer dos secos. Hace dos secos. Eh, Susu, lo que hablábamos de Susu. Es esto. Eso. Por eso y son campeones del mundo, ¿eh? Realmente mentalidad ido a los campeones. Claro. Ay, y su, pica, su bola ha picado un poquito mal. Y, y se la ha ido, sí. Es la oportunidad que tiene que coger María. Sí. Hacer un buen punto, esperando que, que no haga otro caro Melani Normalmente, si la pone buena. Eh, si la pone buena, se de toma su tiempo. Como se, to sí. se toma oh, su tiempo, María. No, no, no, no. Y más jugando para abajo, está claro, más complicado todavía. Ah. Bueno, y ataca a tocar su lato encima. Dos manos más? Eh. No, creo, no creo que llegamos a, a las dos, a manos dos manos más. más. Eh, Yo no pienso sé, que no, no. Sé. <ríe> pero bueno, máxima, máximo glamour, ¿no? como diría el Misty, ¿eh? máximo <ríe> glamour con el. Con el silbato tocado y todo. en el aire. Bolón de claro, María. Eh. también es una campeona. Así. ¿Ah, por Porque no. toda la mano, toda la partida, ha rimado mal de este lado, bajando. Y, y, y ahora que hay que jugar la buena, pues la pone bien. Eso. Eso es. Son, son los campeones. Eh, claro. Jugar las buenas bolas al buen momento. Bueno, vamos a ver. Es campeona del mundo. Elani, al tiro. Uh, uh, cará, uh, uh, ¡Mamá, mamá mía, ¿eh? mamá mía. Madre mía. Otro, eh, planeta, eh, eh, eh, otro eh, planeta, ¿eh? Otro eh, planeta. Fíjate qué deportividad. Fíjate qué deportividad. Que María le, le ha tocado la mano. Y la técnico también, Miriam, ¿eh? De la cadelana. La y le acaba de hacer un caro que no veas. Muy bien. Muy bien. Gesto deportivo muy bonito. Va, va a tirar de nuevo. intentar contraatacar y hacer otro caro. María... Máxima presión en sus, en sus joven hombros Ah, oh, no, pero ha hecho juego, ¿eh? Ha bueno, hecho juego porque la ha pegado, ahora lo puede ganar fácil de otra manera, ¿no? Ahora tiene que Arimar bien, ganar el punto y hacer eh? tirar Madre mía, ¿eh? Estamos hasta la última bola, tío Va a ser una partida impresionante, ¿eh? Yo te iba a decir, hacer tirar o no eh, Porque a lo mejor está, está tirando muy bien ahora Merani sí si hace Arimar Puede tener una sorpresa picar mal de este lado y bueno, mej mejor poner un, un punto, ¿sabes? Un poco más sí. tarde. Ya lo que quiere es ganarlo, claro, <risa> hay ganarlo, hay ganarlo. Tú gánalo y luego ya que el contrario haga lo que pueda. Si pues, sí, lo pues, gana, eso. sí, no si sí, lo ha ganado. Sí, sí, lo ha ganado. Ha hecho su misión y ahora queda en sus manos de Melanie el ganar o no, perder, el ganar o perder no me gustaría estar a su sitio ¿eh? no, bueno, <risa> si tienes un poco de problemas de corazón no, pero bueno Eso es. <risa> si no tienes problemas de corazón no pasa nada vale Melanie que se concentra toma su tiempo vale, bola de partida lo que se diría happy, gagné, manqué, voilà pegado, ganado fallado, perdido vamos a ver Decide arrimar, no tira, decide arrimar, no tira Vamos a ver, tiene sitio para ganarlo también, pero ha perdido. ha perdido, ha perdido, ha perdido, ha chocado y ha perdido por no tirar Ah, sí, ha chocado, por increíble, increíble Increíble, lo sentimos por, por ella Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay, la da la, la, la partida. Sí, guau, wow, ya ves, sí, sí, sí, claro, claro. Sí. María Melani. Vamos a dejar que claro, las emociones, normales. Eh, normal, eh. Normal, ¿eh? <risa> normal, ¿te imaginas como, con esa ¿no? que el, ah, el, Claro, caso. claro, claro. Y más el tipo de partida que ha sido. Hay emociones, ¿eh? sí, emociones al máximo, porque vamos, la partida ha sido de lo más espectacular posible. ¿eh? Eh, hemos tenido una final individual increíble, donde hasta la partida muy disputada. Y bueno, es, yo creo que para, para la petanca española han dado un puro espectáculo, tenía que ganar una, en este caso ha ganado María, pero pues ya haber ganado tú también porque ha sido espectacular, o sea, el caro, eh, no sé, ha sido increíble la partida. Enhorabuena por las dos, lo siento por ti Melani, porque una de las dos tenía que ganar, ha sido ella. Pero la petanca es así, tú lo sabes bien, eres campeona del mundo, el deporte es así y bueno, habéis dado un espectáculo, ¿eh? o sea, por mi parte felicitaros a las dos porque es como si hubiera ganado las dos. ¿eh? Muchas gracias. A mí me gustaría. Primero, ¿qué edad tienes? Yo, 19 años. 19 años pues. eh, Me gustaría saber, con su edad, la reacción que puede tener después de haber ganado una campeona como, como Melanie eh, en una final de campeonato de España, ¿Sí? una partida de, de altísima presión, me gustaría ver tu, tu reacción. Para mí es súper feliz, porque para mí, como para mucha gente joven, Melanie es un referente y la verdad, estoy muy contenta y ella también se mereció. Claro que sí. Bueno, eh, también voy a llorar si siguen así. Sí, nos contagian es que, la emoción bueno, a los demás, ¿eh? Es que es, es, es, in, es increíble, bueno, y tanta amistad, tanto respeto. Eso, pues, creo que lo puedes transmitir, a, bueno, a través de tu manera de jugar, de tu, de tu comportamiento en las pistas. Y creo que podemos agradecer, por por sí. ejemplo, que das a todo el mundo. Muchas gracias. Lo que pretendo es, sobre todo, a la juventud que que estaba creciendo de manera increíble, como, como María. María, con 19 años que tiene. Eh, tiene un porvenir eh, magnífico, eh, la verdad, y, y bueno, le doy la enhorabuena porque me ha hecho, me ha hecho sufrir mucho. Pero estoy muy contenta porque, ante todo, esto es un deporte compañerismo, que es lo más importante. Claro. Eh, ...y que siga así y ya nos veremos la próxima... ...y, claro. y esperemos que si es juntas a algún lado y que... ...y esto, a seguir así a, a seguir, luchar. a seguir... ...muy bien, enhorabuena a las dos, eh... ...aunque hayáis perdido, tú has perdido y hayas ganado... ...enhorabuena a las dos por el espectáculo que habéis dado... ...muchas gracias...